No dejes ir a un hombre que te da estos cinco tratos dulces. Cuando estás ante un buen chico, ante una persona que te dedica sentimientos, tiempo y amor, debes tener cuidado de no dejarlo ir, porque si lo dejas ir va a ser muy complicado que vuelvas a tener a alguien así. La mayor parte de los hombres últimamente se están volviendo un poco, eh, no sé cómo llamarlos, renuentes, quizás sea la palabra, un poco ausentes en cuanto a amar, porque pro, poco a poco se están decepcionando de las relaciones y cada vez más no quieren, no quieren ningún compromiso con nadie. Y por lo tanto, si tú das con un hombre que tiene estos si, si tú das, perdón, si tú das con un hombre que tiene. Estos tratos dulces, te vas a sentir súper bien, vas a estar afortunada porque no cualquier hombre va a hacer las cosas que estoy a punto de endistar a continuación. Ten presente que hoy día muchos hombres han llegado al hartazgo, al punto de que ya no quieren nada con nadie. Y cuando tú das con alguien que realmente se la quiere jugar contigo, tu trabajo, tu labor es nunca dejarlo ir, retenerlo porque ese hombre vale la pena tenerlo a tu lado. Así que... Empecemos con este video pero antes te invito a que te suscribas y me dejes un emoji de un corazón amarillo en los comentarios de esta manera sabré que este video te ha encantado y por supuesto pues comparte este video con la gente que tú crees que lo necesita ver este es tu amigo Marco y empezamos con este video Un hombre que tiene estos cinco. Un hombre que tiene esta tendencia a tratarte de esta manera, vale la pena tenerlo a tu lado, vale la pena tenerlo a tu par, porque es un hombre que tiene muchas cosas buenas que aportarte y te vas a sentir súper, súper bien con él. Te vas a sentir cuidada, te vas a sentir querida, te vas a sentir valorada y apreciada. Y lo que es más, vas a sentir que efectiva el amor, efectivamente el amor sí existe, porque él te va a manifestar esos tratos tan dulces, tan tiernos, tan bellos. Que sencillamente tú vas a llegar a sentirte tan cómoda y segura. Vas a sentirte tan segura que la relación está hecha para procurar tu bienestar, tu felicidad y tu plenitud. Pero tienes que prestar mucha atención de que este hombre realmente, de que este hombre realmente es una persona que realmente exhibe estos tratos dulces. Por lo tanto, cuando lo tengas frente, cuando lo tengas aquí contigo, Procura hacer todo lo necesario para que no se te vaya. Así, empecemos enlistando aquellas cualidades, aquellos tratos dulces que un hombre va a tener contigo y por lo cual nunca lo debes dejar ir de tu vida. Así que empecemos con el primero. Número uno, te llama aún cuando está ocupado. Este trato es bonito porque realmente se trata de un hombre que te considera su prioridad, te tiene en su más alta estima. A diferencia de que la, aquel hombre que es un trabajo alcohólico, que siempre está ocupado o metido en su mundillo, este hombre en concreto no importa que tan ocupado esté, al final va a sacar tiempo de, do de donde no lo tiene para llamarte, para buscarte, para saber cómo estás. Esta clase de tratos es muy importante que lo tengas en cuenta porque cuando un hombre lo exhibe, es porque realmente lo vale, porque no cualquiera viene y detiene su vida, su tiempo, su espacio para dedicarse. A otra persona. En el pasado yo me di cuenta de que hay muchas mujeres que no valoran esto y tristemente por eso es que dejan escapar buenas oportunidades y buenos partidos de chicos que podrían darles experiencias muy bellas. ¿Por qué? Porque sencillamente están. Un tanto miopes y no pueden darse cuenta de que hay alguien que las quiere de verdad Así que tú siempre presta atención de aquel chico que te gusta Pero que también te llama aún cuando está ocupado Número 2 Te dedica una o tantas canciones El romance cada día más se ha visto un poco ridiculizado Y se ve como un gesto débil por parte de un hombre Que es muy difícil que exista alguien que quiera seguir dedicando canciones Regalando flores o por lo menos dando esos tratos de antaño Pero existen hombres todavía chapados a la antigua que no tienen ningún reparo ninguna pena en hacer cosas bellas por ti porque quieren expresarte su amor, su atención su deseo, porque quieren verte sonreír, quieren verte contenta así que tú tienes que prestar atención a aquellos gestos de esos hombres y no minuscabarlo, no dejar que se apague no dejar que él deje de tener esos tratos contigo porque al final de cuentas son estos tratos, estos pequeños detalles, estos, estos pequeños gestos los que finalmente componen a una relación cada vez más sana más plena, una relación que de verdad te va a hacer feliz y te va a contribuir a la felicidad frente a una donde hay maltratos, frente a una donde hay resentimientos, donde hay revancha. Un hombre que te dedica a una canción es una persona que de alguna manera es libre de cualquier influencia ajena porque no le interesa quedar bien entre los demás y no solamente contigo. Solamente le interesa quedar bien contigo porque realmente a ti es a quien ama realmente. Pero un hombre que constantemente está interesado simplemente en encajar en los canones de belleza o en los canones... Sociales mejor dicho de los amigos o la presión de algún amigo Pues al final de cuentas no te lo va a dedicar porque se va a sentir cursi y se va a sentir tonto Pero aquel que te dedica a una canción que es romántico contigo Que realmente no le importa el que dirán Va a hacer todas aquellas cosas con tal de verte feliz Y este hombre experimenta un nivel de libertad totalmente diferente a los demás Porque realmente no le interesa quedar bien con nadie Número 3 te hace el amor con la luz encendida. Una de las cualidades también más interesantes, uno de los tratos más bellos que un hombre puede tener hacia ti, es apreciarte tal como eres y aceptarte como eres, amarte como eres. El amor es un concepto mucho más abstracto que trasciende el espacio-tiempo, porque puede ir más allá, puede ir más lejos y lo que es más importante es una manifestación de aceptación, se ama a la persona por completo, a diferencia de la atracción que es puramente carnal, que solamente se manifiesta porque simple y llanamente veo a una mujer y me parece atractiva por sus pechos, el amor en su lugar es totalmente distinto porque se ama a la persona en su conjunto, con sus defectos, con sus colores, con sus matices, con sus cualidades y con las cosas que la hacen bella. Cuando un hombre te ama, cuando un hombre está enamorado de ti él realmente te va a apreciar completa tal como eres con todos tus matices con todos aquellos componentes que son la suma del todo de lo que te compone a ti como persona y por lo tanto él se va a sentir totalmente maravillado con lo que tiene enfrente no se va a sentir con la necesidad de pedirte que apagues la luz, al contrario, te va a halagar. Cuando un hombre quiere hacerte con el amor, eh, cuando un hombre te quiere hacer el amor con la luz encendida es porque ese hombre te ama. Es porque ese hombre realmente vale la pena tener. Trato número 4, te apoya a perseguir lo que quieres. La mayor parte del tiempo nos topamos con personas que de alguna manera tienen miedo y les motiva el miedo Hay hombres que tienen miedo a perder a una pareja a Perder amigos, perder padres Perder oportunidades Y por lo tanto toman conductas aprehensivas Conductas totalmente de, de querer capturar a la gente Atraparlas, meterlos en su pequeña jaula Y no dejarles salir Y estos miedos generalmente es lo que hace que un hombre Tenga miedo de tu libertad Tenga miedo de que tú quieras tener aspiraciones Porque a él lo que más le da miedo No es que tú lo superes No es que tú ganes más que él no es que tú tengas más que él, no, lo que más tiene miedo es perderte porque tú estés más tiempo haciendo las cosas que tú quieres y no estando con él. Por lo tanto, en muchas ocasiones lo que motiva a un hombre a que no persigas tus sueños es ...que te pueda perder, eso es lo que más les aterra... ...pero hay hombres que realmente no sienten miedo de eso... ...y saben muy bien que te pueden perder en el acto... ...y no les importa porque de todas maneras piensan... ...que parte de amar es pretender y es aceptar... ...que la otra persona por amarla se puede ir... ...si yo voy a amar a una mujer... Y si esta mujer por yo amarla la tengo que perder, pues la perdemos, no importa, porque al final es una paradoja. Son dos cosas que aparentemente no pueden existir, pero existen y suceden simultáneamente. Para amar a alguien hay que dejarle ir. Para amar a alguien uno tiene que estar abierto a que esa persona se vaya, porque entonces, porque entonces, si no se le ama... Generalmente se le retiene y cuando se le retiene es porque no se le quiere, pero cuando se le quiere se persigue que ella busque sus ambiciones y cuando ella las busque los encuentre al final de cuentas uno terminará perdiéndolo. A veces, a veces el amor se trata de amar aquello que se va a ir de nuestras vidas y un hombre que te ama de verdad lo va a hacer aún sabiendo que te va a perder ineludiblemente porque cuando tú salgas a buscar aquello que quieres, sencillamente con él, ya no vas a volver nunca más. Número 5. Te da motivos para quedarte. La otra parte de esto es que también está el hecho de que un hombre te trata de una manera tan bella porque también entiende de que en algún momento te vas a ir... Pero te da motivos para quedarte. No intenta retenerte, por supuesto, pero tampoco te da motivos para irte, sino que te da motivos para quedarte gracias al trato que él te da. Ese trato que él te ofrece es un trato que es totalmente bonito, hermoso, bello y que te incentiva, te motiva a que sigas aquí con él. Por lo tanto, son tratos bellos, dulces que nunca debes dejar pasar porque aquel hombre que te ama va a estar dispuesto a perderte. El hombre que no, pues de alguna manera va a querer retenerte a la fuerza así sea que tú tengas que sufrir por ello. Así sea que tú tengas que llorar por ello, así sea que él te tenga que meter en una jaula. Dicho lo anterior, espero que este video te haya gustado y perdona porque algunos momentos tenga que hablar muy rápido, pero es que a veces hay ruido ambiental y con mi voz trato la manera de tapar ese ruido de carros, motos, perros y por eso es que a veces hablo un poco rápido para poder tapar y que no salgan en postproducción. Unas cositas que para que sea bonito la experiencia de escucharme y por supuesto te invito a que te suscribas, compartas este video y me dejes tu emoji al final de los comentarios. Un tremendo abrazo.